Y desde la Junta de eh, el Tiempo Carolina. electoral. Sí, rebájárselos. Vamos a, vamos a.. Vamos a escucharlo. Vamos Adelante, a ver. Qué tiene Adelante. Adelante, Muchísimas gracias. En estos momentos nos encontramos en la oficina central de la Junta Central Electoral del municipio de San Francisco de Macorís, donde por mandato. De, de este órgano, se ha procedido a contar manualmente el 100% de los votos emitidos. Pueden observar en las imágenes como todo el personal de la Junta está trabajando en este conteo manual eh, del 100% de los votos emitidos en esta provincia de Duarte, en este municipio de San Francisco de Macorís. Pero para tener más detalle de esto, está por acá Wilhelm Brito para ver si nos puede ofrecer unas palabras de qué tenemos por acá, cuáles son los detalles de este conteo. Eh, buenos días, hermanos. Realmente, eh, la Junta Central Electoral, eh, por mandato de, de ese órgano, se hizo un procedimiento de que todas las 158 mesas del país, de, de municipales, pues sean eh, auditadas 100% de sus mesas. En esta ocasión, San Francisco de Macorís, que tiene 179 mesas, eh, se está haciendo el conteo y ya lleva aproximadamente 110 eh, evaluadas, auditadas, y todo está perfecto, todo va bien. Muchísimas gracias. Escucharon las palabras de Wilgen Brito, quien es delegado por el PLD ante la Junta Central Electoral. En esta ocasión vamos a conversar con... Eh, ya podríamos decir la candidata Miledis Núñez, quien salió favorecida en este proceso. Miledis, eh, la valoración de todo el proceso del voto automatizado hasta la fecha, ¿cuál es su valoración? Bueno, en primer lugar, informar que estamos aquí como delegada del licenciado Gonzalo Castillo, supervisando ya lo que es el reconteo de los votos manual y la valoración que tenemos de este proceso que fue excelente, transparente, diáfono dinámico y que vemos que coinciden todas las mesas electorales que se han revisado manualmente con el conteo electrónico. Significa que no hubo ningún tipo de inconveniente, o sea, todo transparente y que bueno, reiteramos nuestra felicitación a la Junta Central Electoral por este proceso. Bien, ahí escucharon las palabras de la diputada por la provincia Duarte, Miledis Núñez, y repetimos que estamos en vivo desde acá, desde la oficina del central de la Junta Central Electoral de este municipio de San Francisco de Macorís. Es todo lo que tengo por el momento, retorno con ustedes a los estudios. De